Somos seres geniales para reconocer patrones. Podríamos mirar más de una figura geométrica y detectar sutiles diferencias en colores y formas. Esto nos ayuda a clasificar, por ejemplo, seleccionar todos los triángulos, o solo los triángulos de un solo color, por ejemplo el morado. Pero más allá de las figuras geométricas, también somos capaces de identificar palabras bien escritas, sin símbolos raros o números como color morado, o color verde, o color azul. Y hablando de palabras, ¿podría una computadora reconocer los mismos patrones que vemos nosotros en las palabras? Por ejemplo, solo querer números. O solo querer letras. Sí, se llaman expresiones regulares. Así que la última pregunta sería, ¿y cómo funcionan? Imagina que estamos dirigiendo a una compañía que envía imágenes a través de mensajes de texto. Así que necesita números de teléfono. Para ello usa un sitio web donde las personas suscriben sus números. Luce bien, pero ¿cómo podemos asegurarnos de que la persona que agrega su número de teléfono realmente lo está escribiendo bien? Porque podría por accidente o malintencionadamente escribir letras, emojis, caracteres raros o no escribir el número por completo. Vamos a ver. Dentro del sitio web contamos con una parte encargada de recibir los números, la interfaz de usuario. Y del otro tenemos el sistema que envía mensajes a esos números, el procesamiento. Los números de 9 dígitos pueden procesarse bien, pero ¿y si son de 11 dígitos o de 5 dígitos? ¿Y si tienen letras o hasta tienen emojis? Pues allí tendremos problemas. Tenemos que verificar que nos estén enviando números. ...tanto desde la interfaz de usuario como desde el área de procesamiento. Bien, todo lo anterior que te mostré son las reglas con las que consideramos los números de teléfono hasta ahora. Un número de teléfono no debe tener emojis ni letras y deben ser nueve dígitos en total. ¿Cómo podría reconocer una computadora un número de teléfono? Pues a través de una expresión regular. Y un algoritmo adicional que con la expresión regular se encarga de decirte... ...esto es un número telefónico y esto no lo es. De este algoritmo no te preocupes, casi todos los lenguajes de programación llevan uno incluido. Nuestro asunto es esta expresión regular, que para detectar números de teléfono sería Entre corchetes 0-9 y entre llaves 9,9 Aquí establecemos que tendremos un rango de caracteres, de números desde el 0 hasta el 9 Y después colocamos un mínimo y un máximo de repetición, de 9 dígitos Vamos a verlo más a detalle esta primera parte verifica que tengamos números. Esto claramente excluirá a las letras, a los emojis o a los caracteres raros, porque un número telefónico solamente tiene números. Asombroso, solo aceptamos números, pero un número telefónico no tiene ni solo uno, ni solo dos, sino nueve números. ¿Cómo nos aseguramos que tenga nueve números? Esta segunda parte, entre llaves, define cuántas veces se puede repetir esos números, en el mínimo y en el máximo. Mira esto, no queremos que la cantidad de números sean 8 o 10, sino solo 9. Entonces, el mínimo de números que debería haber es 9, y el máximo también es 9. Imagina el caso en el que quisiéramos números de hasta 10 dígitos, entonces pondríamos 9,10. O si quisiéramos números telefónicos más cortos, pues allí tendríamos que bajar el rango mínimo bastante, pero no es nuestro caso. 9,9 porque queremos un mínimo de 9 números y no más de 9 números. Y a partir de esto podemos reconocer números telefónicos reales. En particular si nos vamos un rato de las animaciones y vamos a un editor de código y empezamos a escribir línea por línea potenciales números de teléfono y palabras aleatorias. Luego abrimos la búsqueda, seleccionamos en búsqueda por expresión regular y colocamos la misma expresión que hemos realizado podrás ver cómo solo somos capaces de seleccionar los números telefónicos que están aquí. Ves cómo las letras no son seleccionadas, ni los números que superan los 10 dígitos, ni los que solo tienen 8. Genial, vamos a ahondar más en la estructura. Esta primera parte es el rango, y el rango no solamente pueden ser números, sino también letras. Por ejemplo, de la A a la Z. Esto es útil, por ejemplo, cuando quisiéramos asegurar nombres. ...también podemos usar una serie de alias o equivalencias a los rangos. Como slash invertido D para dígitos o slash invertido W para palabras. Es más, si quisiéramos hacer lo contrario, es decir, no usar dígitos o no usar palabras... ...simplemente podemos usar un acento circunflejo antes del rango. Y curiosamente esto también cuenta con su propio alias, que es la misma letra pero en mayúsculas. Ambos dos son equivalentes. La segunda parte es aún más interesante. Esto que llamamos repetición en realidad se llama cuantificador. Y los cuantificadores también tienen un alias. Por ejemplo, entre llaves 0,1. Esto es mínimo 0 y máximo 1. Podríamos simplemente usar el signo de pregunta. También podemos utilizar un número súper grande como infinito. Por ejemplo, entre llaves 0, infinito con un asterisco, mínimo 0 máximo infinito, o mejor dicho, sin máximo. O también, 1 como infinito, que se podría reemplazar con un signo más. Para comprender mejor su funcionamiento, me gusta verlo de esta forma. Imagina que escribiéramos hola o cualquier otra palabra con una letra repitiendo. En este caso, podremos usar la última letra, la última a, con un cuantificador. Y variando de cuantificador podrías ver exactamente en qué casos es capaz de verificar que se cumple con la condición dictada por la expresión y en qué casos no. Esta ha sido una introducción a las expresiones regulares. Todo el código que escribí estará en el repositorio GitHub que puedes encontrar en la descripción. Además, escribí algunos ejercicios con los que puedes practicar. Y si tienes preguntas, no dudes en comentar. Espero te haya gustado este video y muchas gracias por ver.